Vamos a ver, en un ejemplo muy rápido, cómo podemos trabajar con la herramienta de Google Drive para presentaciones. Para ello empezaremos en Google Drive desde nuevo, Presentaciones de Google, y nos crea un nuevo documento de tipo presentación. Vamos a ponerle un título, lo primero de todo, al archivo. Ejemplo. Y podríamos guardarlo después en la carpeta que queramos dentro de nuestro Drive. Podemos decir cambiar nombre, mover a, etcétera le podríamos poner en la carpeta que queramos. Vale, nos aparece la presentación, la pantalla de presentación, la diapositiva en blanco. Tenemos varias opciones, o bien nosotros trabajar sobre ella y aquí podemos cambiarle el fondo o seleccionar esta parte, cambiarle también aquí el color de relleno a este cuadro de texto o podemos tirar de una de las plantillas que ya tiene. Vamos a seleccionar por ejemplo esta de aquí que se llama playa, le podríamos escribir aquí nuestro título, aquí añadir un subtítulo, por ejemplo los componentes del, del grupo. También esta la podemos tunear como nosotros queramos, colores, tipo de letra, etcétera. Desde esta pantalla ahora tenemos la opción, de, perdón, desde esta diapositiva, de insertar una nueva diapositiva. Nos va a mantener seguramente los tipos de letras que ya teníamos elegidos. Podemos aquí una vez más, si queremos, cambiarle el fondo, el color. Vamos a coger uno feo. Podemos cambiar incluso cada uno de los cuadros de estos. Podemos hacerlos más grandes, más pequeños como queramos. Si seleccionamos uno de ellos. Desde aquí arriba, color de relleno, podemos cambiar el fondo, vamos no podemos a podemos hacerlo cada vez más feo, de color amarillo, y el texto que está dentro de este cuadro seleccionado, vamos a ponerlo de color verde, no que no se ve, verde oscuro, y el tamaño de letra, tipo de letra, etc. Bien, ahora... Desde este cuadro lo que vamos a hacer es tenemos también distintas opciones, podemos añadir texto, podemos añadir imágenes, podemos añadir una forma, vamos a añadirle una imagen. Tenemos opciones de cogerlas desde una URL, sac sacarlas nosotros mismos, una foto, vamos a coger un archivo del disco, por ejemplo tengo yo aquí uno, esta gaviota vemos que nos queda muy grande, nos está tapando incluso el título, arrastrando desde aquí podemos redimensionarlo teniendo en cuenta que mantengamos las proporciones y haciendo clic en el botón, bueno, podemos tenemos opciones de imágenes como ajustar la transparencia, el brillo, etc. Tenemos con el botón derecho la opción de centrarla, girarla, pasarla al frente, hacia atrás, bueno, nosotros vamos a centrarla en la página de forma horizontal, vamos incluso también a a hacer que coincida exactamente con este cuadrado, centrar en la página horizontalmente. Ahora, este cuadro en el que está envolviendo la imagen, si quiero puedo cambiarlo desde aquí, color de relleno, es un cuadro de texto, y decirle y voy a ponerle un color azul, oscuro. Y lo siguiente que voy a hacer es, voy a añadirle por ejemplo un texto, para añadir un texto, cuadro de texto, pincho aquí y pongo... Por ejemplo, gaviota volando alto. Lo he creado en dos líneas distintas a drede, ahora veréis para qué. Este texto con la mano lo puedo mover, lo puedo redimensionar, lo vuelvo a mover. Puedo cambiar, por supuesto, el tipo de letra, el color, la altura, el tamaño de la letra, hacer la cursiva, lo que yo quiera. Y además, la caja de texto en la que está... Voy a decirle que el color de relleno sea transparente. Lo siguiente que voy a hacer es voy a añadir una forma geométrica. Aquí en formas flechas tenemos un montón de opciones. Voy a coger, por ejemplo, este cuadrado con los rectángulos redondeados, o este rectángulo con, los, con las puntas redondeadas, y voy a seleccionar la cabeza. Me lo está tapando, lo que voy a hacer es color de relleno transparente y además lo que es la línea de la caja, la voy a poner de color amarillo y de un grosor de 3 píxeles, por ejemplo, para que se vea bien. Lo redimensiono un poco y está ahí como, como yo quiero. Lo siguiente que os voy a enseñar, y ya con esto acabo, es cómo crear animaciones. Es también bastante sencillo. Desde el menú de Insertar, tengo la opción de Animación. Y aquí a la derecha me aparece las, las, las opciones que tengo bueno, voy a borrar, me ha creado esta por defecto, la borro ahora mismo no tengo ninguna animación, lo primero, voy a, puedo seleccionar un objeto y decir en qué orden quiero que aparezcan, por ejemplo el título una vez que he seleccionado el cuadro del título, doy aquí seleccionar objeto, me va a tomar este de aquí, y veis que se pone el título y tengo distintas posibilidades. Hacer un fundido de entrada. Bueno, yo voy a decir que aparezca entrada por la derecha y que sea al hacer clic. ¿Vale? Tengo varias opciones. Después de la anterior diapositiva, yo le voy a decir que cuando yo haga clic, velocidad, media, lenta, rápida. El siguiente objeto que quiero que aparezca es, vamos a decir, la fotografía. Selecciono el objeto para la animación y le voy a decir que haga un fundido de entrada y en vez de al hacer clic, Después de la anterior, es decir, después de la anterior animación va a automáticamente aparecer la fotografía. Lo siguiente, el siguiente, vamos a coger el texto, por ejemplo, solucionamos el texto, objeto para animación, y lo que le voy a decir ahora es que, si sí, haga un fundido de entrada al hacer clic, pero por párrafo. Es decir, primero la primera línea y después la segunda, a medida que yo vaya haciendo clic en el ratón. Y por último voy a escoger esta forma geométrica, la selecciono y le vamos a decir, en vez de hacer clic, que aparezca después de la anterior automáticamente. Y además quiero que cuando aparezca este cuadrado desaparezca el texto, con lo cual seleccionaría otra vez el texto, una nueva animación y lo que voy a poner ahora en vez de fundido de entrada es pues que desaparición, por ejemplo. En vez de hacer clic con la anterior, es decir, que justo cuando aparezca esta animación la otra desaparezca y puedo probarlo desde aquí, desde reproducir, a ver cómo queda. Al hacer clic, la primera animación eh, no le he puesto un título, ahora que me doy cuenta. Entonces le doy ahora a reproducir la animación. Me aparece por la derecha, inmediatamente después me aparece la gaviota, al hacer clic otra vez me aparece en la primera línea, al hacer clic la segunda, a continuación la animación de la forma geométrica y después automáticamente también ha desaparecido el texto. Bueno, con esto veis algunas de las opciones, siempre puedo, si quiero trabajar sobre esta diapositiva, hacer clic con el ratón derecho, aquí primero detener la animación y duplicar la diapositiva o crear una nueva, eliminarla, como a mí me parezca.